Bueno vamos a hablar sobre la serie de Fourier Entonces esta serie de Fourier se creó con el fin de eh, coger una señal y representarla pues de otra manera, vamos a hablar de conjuntos de funciones ortogonales entre las que se encuentra pues la, la más conocida que viene a ser, entonces vamos a escribir acá de funciones ortogonales entonces vamos a escribir la que es más conocida que comienza digamos con el término 1 luego con el del seno de x coseno de x seno de 2x coseno de 2x etc entonces acá como vemos esta serie se llama ortogonal porque si uno pues por los criterios de ortogonalidad eh, pues que es el producto punto principalmente sí entonces si ese producto punto da cero entonces es un conjunto ortogonal conjunto ortogonal digamos vamos a hacer un producto punto y una función entonces vamos a llamar a este eh, de una función no, vamos a hacerlo con, con vectores Supongamos que tenemos el vector x Que es igual a x1, x2, x3, xn Y un vector y que es igual a y1, y2, y3, y sub n de esta manera tenemos ahí dos vectores y, cuando, y si recordamos la definición de producto punto es la siguiente entonces es x1 punto o sea multiplicado por y1 ¿verdad? vamos a escribirlo de una manera más, más formal entonces hay dos formas de de notar ese producto punto entonces vamos a hacerlo acá entonces el producto punto puede notar de la siguiente manera y x punto y que se puede ser producto punto o x, coma, y entonces pues así denotamos el producto punto, vamos entonces a, a, a ejercerlo que sería x1 por y1 más x2 y2 más x3 y3 más eh, xn y sub n. Si, si podemos ver ahí en, en el tablero, pues eso es una sumatoria. Desde n igual a 1 hasta n, vamos a crear un subconjunto, o más bien un vector infinito, ¿sí? de infinitos términos, donde se va a multiplicar x, ¿qué? Okay, x sub i por y sub i, entonces así podemos denotar el producto punto. Cuando hablamos de ortogonalidad con, con funciones, ¿sí? entonces, pues vamos a hacerlo de otra forma. Entonces, vamos a hablar de una función x y una función eh, g, una función f y una función g. En este caso, pues como acá hay nésimos, pues números. Vamos a cambiarle esta notación. Perdón. Vamos a ponerlos definitivamente esta Pero digamos en una función donde hay eh, enésimos eh, puntos, no se podría hacer con una sumatoria. Eh, así de este estilo, sino ya con una integral. Entonces, cuando hablamos de la integral, pues lo hacemos dentro de un intervalo. ¿sí? Entonces, digamos que vamos a analizar esta función o estas dos funciones dentro del intervalo a b y pues acá los límites de la integración son a b y pues como veíamos acá sería un f eh, vamos a llamarlo sub m de x y un g sub m de y eh, un g sub x de y listo entonces así podemos denotarlo en otras palabras es la integral de las dos funciones, de la multiplicación de las dos funciones, Dale, está, que se ve, okay. la integral de, de la multiplicación de las dos funciones dentro de un intervalo, acá el, el intervalo era pues los n-ésimos puntos en esta sumatoria y acá pues es el intervalo en el que lo vamos a analizar y las funciones pues ya no tienen sub x sub y y sub y sino que directamente pues se evalúan a través del parámetro x entonces acá estarían desde x cuando es a hasta cuando x cuando es b por eso se hace la integral, esa sumatoria entonces siguiendo pues esa, ese orden de ideas de esa integral desde a hasta b de las funciones eh, de x entonces vamos a hacer los siguientes productos puntos entonces vamos a anotar esta esta función un poco más arriba, entonces vamos a hablar acá de otra vez de 1, coma, vamos a comenzar con coseno, coseno de x, coma, seno de x, coma, coseno de 2x, coma, seno de 2x, coma, eh, Acá seguiría pues coseno de 3x, seno de 3x, y pues de acá pongámoslo un coseno dnx, es seno dnx entonces ahí pues para comprobar esa función tenemos que que esa función perdón que esa familia de funciones es ortogonal entonces tenemos que hacer producto punto producto punto entre todos sus componentes supongamos entonces pues vamos a hacer el primero 1 con coseno dnx entonces como vemos este coseno de nx englobaría todas la, las funciones vamos a quitar este de acá porque me, me quita espacio acá ya con estos puntos suspensivos uno sabe que pues sigue la, la función, en este caso sería hasta infinito porque es toda una familia y en x pues serían los números desde 1 desde ¿sí? acá coseno de 1x bueno, coseno de 2x, etc. y pues esta debería ser igual a 0 debería ser igual a 0, pero entonces vamos a evaluarla vamos a evaluarla dentro del intervalo ahora sí como como siempre se habla pues de un intervalo eh, de pi hasta hasta pi en este caso pues sí, dejémoslo así desde ese intervalo ¿por qué? porque vamos a, a, a demostrar que ese ese conjunto de funciones es ortogonal dentro de este rango, como les decía acá hace un momento, pues acá podemos escribir que está el intervalo pi menos pi, coma eh, pi. Entonces, vamos acá a mirar un poquito a ver qué más podemos explicar. Sí. Entonces, acá era la integral pues, de las dos funciones multiplicadas, o sea coseno de nx por 1 de x. Entonces esto es igual a que Entonces acá como podríamos comprobar Tenemos pues esta Integral Vamos a hacerla Entonces la integral de coseno Sería, a ver, seno, coseno, coseno, menos seno Entonces sería pues seno Entonces acá Será la integral de seno Uy, perdón De 1 Sobre n Seno de nx evaluado entre menos pi y pi. Entonces ahí podríamos pues evaluarlo y nos daríamos pues fácilmente que esto da pues 0. ¿Cómo podríamos pues mirarlo así gráficamente? Voy a dibujar acá entonces eh, la bolita descriptiva así. Entonces acá pues es el ángulo 0. Acá ya sería el ángulo. Eh, pi medios que pues sería el ángulo pi y acá sería el ángulo 3 pi medios y acá pues el, el cero. entonces vamos a evaluarlo pues en, en pi en pi pues seno que corresponde a la, a la componente eh, a la componente pues y digamos este eje y a este x sí, digamos que sería la componente coseno el ángulo, coma, seno del ángulo entonces seno como es la segunda componente en este punto, digamos, si me paro sobre este punto suponiendo un círculo, un círculo de radio 1 ¿sí? entonces acá tendríamos que estoy en el punto menos 1, 0 acá estoy en 0, me voy menos pi quedo en el mismo punto y también me da 0 el seno del ángulo entonces acá pues podemos comprobar que es 0 las otras funciones que hay que demostrar, vamos a borrar un poco acá. Las otras funciones que habría que demostrar, eh, o las otras ortogonalidades, los otros productos puntos, serían entre 1, seno de nx y entre, digamos, un seno de nx, coma, coseno de nx, eh, eh, llamémosle a este m. Porque pueden ser distintos O sea, cuando este 0 Este puede ser 1 y etc eh, Entre un seno de nx Coma eh, seno de mx Cuando eh, n es diferente de m Y acá ya me moleste Un coseno de nx Coma cuando el coseno bueno, coma producto punto de, con el coseno de mx bueno, coma n diferente de n. entonces así, haciendo nosotros, pues las integrales y teniendo en cuenta pues que, que el coseno pues si, si es es par y el seno pues es impar pues ahí podríamos nosotros eh, hallar esa función entonces como resumen tenemos que esta serie vemosle a esta serie de Fourier para estos números o esa familia de funciones que es real, ¿sí? acá no hay nada imaginario. Entonces, vamos a utilizar pues la, la siguiente serie. Eh, pues acá van, se podría demostrar que los cocientes, pues, es. A ver, los co coeficientes de, de Fourier. En este caso, pues podrían multiplicar de cierta forma para que para que diera cualquier función. No sé si me hago entender. Vamos a ver. Bueno, entonces los los coeficientes de, de Fourier vendrían a ser. Números que multipliquen a cada uno de estos Para generar cualquier función Más adelante vamos a darnos cuenta Pero entonces podríamos nosotros decir acá Un coeficiente 0 Por 1, Un coeficiente 1 Por coseno de x, coma coeficiente 2 Por seno de x, coma Un coeficiente 3 Por eh, coseno de 2x Coma Un coeficiente 4, seno de 2x y así eh, sucesivamente acá pues eh, para sacar digamos como la serie así como más como la más bonita le cambian el nombre a los coeficientes y a este c sub 0 le llaman a sub 0 a este c sub 1 le llaman b eh, a sub 1 perdón a este a este seno le llaman B sub 1 a este coeficiente 2 y así, entonces a este A sub 2 y a este B sub 2, etcétera ¿Para qué? Para que este número corresponda con el número que tiene en el argumento, ¿sí? El seno en el argumento, el coseno en el argumento, etcétera etcétera Y este A sub 0, pues, para que corresponda ahí. De otra forma, esta cosa podría escribirse como a sub 0 que es un término independiente más como ya veíamos una sumatoria desde n igual a 1 comienzan desde 1 y van variando hasta infinito eso es una familia pues eh, desde n igual a 1 hasta infinito y acá podríamos poner nuestros coeficientes a sub n ¿sí? que me representaría este a sub 1 este a sub 2 eh, por el coseno del ángulo en ese caso nx más sigo acá b sub n para b sub n seno de nx y pues ahí tendría yo mi, mi sucesión entonces como como pues lo vemos ahí esa, esa serie que es la serie de Fourier real me permite representar cualquier función por medio de esto eh, más adelante si seguimos entonces el a sub 0 sería igual a qué a como no se acuerdan como les dije ahorita la, la definición entonces tendría que hacerlo dentro del punto ¿sí? y la función que voy a representar o sea es el producto punto entre eh, f de x coma 1 eh, sobre eh, la, la norma, la norma pues del punto. Entonces, acá, ¿qué, ¿qué es esta cosa? Esta cosa es la magnitud, el valor de A sub 0. Pues se saca así con la función que voy a darle, pues la serie de Fourier, eh, por el punto 1, que es el que representa acá, pues en, en la serie, sobre la magnitud de 1 de al cuadrado. Bueno, ¿cómo se puede sacar esta magnitud? La definición de esta magnitud ya vemosle acá un coeficiente c sub m es igual a la raíz, ¿cierto? Entonces la raíz acá de, ¿qué le ponemos de c sub m punto c sub m es el producto punto entre esos dos valores. Eh, pues acá sería la integral desde pues, como estamos trabajando con este conjunto ortogonal, pues que es ortogonal dentro del menos pi y pi, entonces, pues menos pi y pi, a ver, sí, de las, ah, no, vamos a hacerlo más general de pronto, sí, hagámoslo más general, hagámoslo entre pues, los intervalos, ahí de los que hablamos, y acá, pues me daría, a ver, es que también la estoy embarrando el f sub m que corresponde pues al enésimo término de la función para para ese c sub m, coma f sub m de x bueno entonces acá eh, haciendo digamos la, la el producto f sub m al cuadrado de x y esta vaina pues la raíz Entonces ahí está, la función eh, en, el, en el término digamos 1, que sería pues 1. Y acá pues, ¿qué más le podríamos decir? No, pues ahí ya está. Ahí ya está. Vamos, así haciendo lo general, pues ya, no hay que olvidar esto. Si lo pongo al cuadrado, pues como está acá, hago desaparecer ese, esa raíz. Entonces vamos a evaluar ese coeficiente a sub 0, pues con esa eh, definición. Entonces, vamos a ver, eh, a sub 0 es igual a f sub x punto uno, que sería la integral, ahora sí desde menos pi hasta pi, de qué? De s f de x por 1, entonces como pues, da lo mismo, hay que arruinarse, y ahora de 1, se acuerdan que es pues, igual menos pi hasta pi de eh, de x. En este caso pues haciendo esa esas dos integrales nos va a dar lo siguiente entonces esta f de, de x pues queda igual como estos dos intervalos pues son iguales pasaría digamos a, a evaluar esto entonces vamos a hacerlo a sub 0 es igual esta integral acá sería igual a que a x evaluado entre menos pi y pi esto da igual a si no estoy mal a a, a ver pi 2pi si sí me da 2pi entonces ahí está, esta de abajo me da 2pi entonces sería esa integral que tengo acá, desde menos pi hasta pi f de x de x y acá pues lo que me dio el auto integral y pues como estaba en la parte de abajo pues 1 sobre 2pi esta es pues para una función ya así para una función periódica se simboliza pues de la siguiente manera periódica de periodo 2pi sí entonces acá pues eh, en otros lados pues tienden a, a, a a no ponerle pues, los intervalos pi menos pi sino que se hace más globalmente para periodo ya vemoslo, para periodo t un periodo cualquiera un periodo arbitrario se podría poner 1 sobre t por la integral desde menos t medios acá como ven menos pi es la, la mitad pues de, de este, menos t medios hasta t medios de la función igual f de x de x, entonces acá tenemos la fórmula de, de digámoslo así, para una función, ahora sí llamémosla f este de x, periódica de periodo t, o sea, x más t, o sea, cualquier valor f de x es igual al valor f de x desplazado, eh, bueno, para cualquier lado de hecho, t, eh, un periodo t, entonces así se simboliza que es periódica de periodo t. Vamos a hacerlo con, con otra función entonces volvamos bueno, acá a escribir la, la serie de Fourier que no nos vaya a olvidar entonces ya acá ya puedo borrar esto como ven pues el tablero es pequeño entonces vamos a escribir ahora sí los coeficientes a sub 0 otra vez por 1 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de eh, a sub 1 a sub n perdón por el coseno de nx más los coeficientes b sub n por el seno de nx entonces ya, ya llamamos la función para, para la primera ya vemos la esta la función f de x y acá pues eh, ya llamamos a sub 0 ahora vamos a hallar a sub n entonces vamos a escribir a sub n a sub n sería igual al producto punto entre de la función, ¿cierto? Entre la función y el término a sub n, como no sé si se acuerda, es correspondiente a los términos eh, coseno pues de la de la función. ¿Sí? Entonces pues ahí está. Y acá pues el, la magnitud nuevamente pues de coseno de x al cuadrado. Ah, qué pena, se me olvidaba acá el x Listo, entonces esto es igual. Acá, pues ese producto punto ya lo vimos. A ver, desde menos pi hasta pi de f de x coseno de nx de x sobre este al cuadrado. Pues como había una raíz, pues no interesa. Ya ahora sí voy a hacer de la integral desde menos pi hasta pi de qué de este coseno. Entonces sería un coseno de nx. Al cuadrado de x. Eh, haciendo esta integral, vamos a hacerla rápidamente a ver si sale o no sale. de menos pi a esta pi, de coseno cuadrado de nx de x. Entonces, acá tenemos un coseno cuadrado. ¿Qué podemos hacer? Coseno al cuadrado es coseno de nx más b por. Coseno de nx. Acá podremos utilizar la propiedad de ángulos dobles que nos dice algo así: a ver si me, me acuerdo. Coseno de n más, eh, no, cambiémosle n para que no se confundan con los de arriba. Coseno de a más b es igual. Entonces, coseno es al, al, los símbolos alternados. Entonces, sería coseno de a por coseno de b más. Eh, más, perdón, menos el seno de A por el coseno de B me permite en un momento busco de pronto unos apuntes a ver si la escribí bien porque la verdad es que no lo recuerdo a ver sí que me quedó perfecta y pues para el coseno de A menos B pues acá tenemos que si reemplazamos este B por este menos B, el coseno, o sea el coseno, vamos a hacer acá un paréntesis, el coseno de A es igual al coseno de menos A, o bueno acá de B, porque estamos reemplazando pues acá digamos, esto sería equivalente a la más menos B, entonces acá pues reemplazamos este B por menos B y este coseno de B por coseno de menos B, entonces como, como vemos acá, uy acá valía algo mal, no es seno de... Así, entonces como el coseno de b es igual al coseno de menos b, entonces acá pues lo pongo igual, coseno de a por coseno de b. Y acá pues entra la otra propiedad de que seno de b, no, seno de menos b es igual a menos seno de b. bueno acá pongo entonces seno de menos b es igual a menos seno de b. entonces si acá reemplazamos b por, por menos b me quedaría menos seno de b, menos por menos da más entonces acá seno de b coseno de a sí, algunos pues lo invierten, no sé, lo que sea uy no, también lo estoy haciendo mal hola. no es coseno sino seno qué pena con ustedes, eh, se me olvida a veces entonces seno, seno, seno, seno, listo, perfecto entonces acá lo que hacen por lo general para sacar esta función de, de coseno de nx por coseno de, de nx er, er, eh, ¿cómo se llamaba esto? Eh, reducción, creo que le llaman el caso es que se suman estos dos quedarían coseno de a más b más Coseno de A Menos B Que es igual Entonces acá, este con este se va Porque está menos más, están los signos alternados Y el coseno de A Por el coseno de a, Entonces me da 2 Coseno de A Coseno de B Acá como tenemos un coseno de, de Al cuadrado, entonces acá Digamos A y B son iguales Entonces por tanto vamos a reemplazarlo de una vez A A y acá A, a y B son iguales entonces acá me da un coseno de 2A este me da un coseno de 0 de que da 1 sí, o sea A menos A me da 0 coseno de 0 da 1 y acá pues paso este 2 a dividir y esto es igual pues al coseno que estamos buscando al coseno cuadrado de A en este caso pues es el coseno de NX de X Reemplazando esa ecuación, a ver, vamos a dejar solamente esta final. Reemplazando esa ecuación, acá, se puede tener que, a ver, coseno, a es entonces acá, sería igual a la integral desde menos pi hasta pi. O la hago allá en el otro lado, no, hagámosla acá, o acá abajito. es igual a la integral desde menos pi hasta pi. ¿De qué? De... A ah, sería nx, entonces acá un medio por coseno de 2nx más 1 eh, de x. Voy a borrar esta propiedad, de pronto se me olvida más adelante, pero no interesa. Eh, vamos a borrar esta propiedad, vamos a, sac a sacar este un medio, cierto, un medio. Eh, a ver, coseno de 2nx, también vamos a separar las dos integrales, entonces acá por la integral desde menos pi hasta pi de coseno de 2nx más la integral desde menos pi uy, acá me factor de x, perdón, más la integral desde menos pi hasta pi de eh, dx 1 de x, listo entonces acá resolviendo esto hacerlo acá inmediatamente arriba ¿vale? sin sí, que no se nos olvide que estamos haciendo este entonces acá ese es un 2 entonces eh, la integral de coseno es seno coseno coseno menos seno a ver seno coseno listo da seno entonces daría un medio de seno ah no perdón de 1 sobre 2n seno de 2nx eh, evaluado entre menos pi. Uy, este era para todo esto. Evaluado, vamos a hacerle acá un corchetico porque no me ocurre. Evaluado entre menos pi y pi más. Acá este da x, x, x, esto da 2pi, ya esta ya la habíamos hecho en algún momento, creo, listo, y acá eh, cerramos el corchete grandote, si seguimos resolviendo esta a ver, un medio, uy, me quedo feo, listo, un medio, a ver, 1 sobre 2n coseno... tan tan tan tan tan tan tan tan... Está feo, está feo... Esto debería darme... A ver... Vamos a hablar entonces este... Entre pi... Entonces seno de pi me da 0... Seno de menos pi me da 0... Los dos me dan 0... Qué bien, por fin... Entonces este término de acá... Me queda 0... Entonces acá quedaría 1 medio... 0 más... 2pi que esto pues es igual a pi entonces acá demostramos por fin que esta vainada en pi entonces voy a hacer un break, voy a recargar el el marcador sí, está acá, ¿no? sabrán disculparme era ahí. el caso es que esta integral de acá abajo digo eh, perdón, dio pi está acá abajo Entonces ya voy a escribirle Voy a recargar rápidamente el marcador A ver Listo Entonces ya recargué el marcador Ahora sí, sigamos Entonces esta de acá abajo Dio pues Pues eh, ¿Cuánto fue? Pi. Entonces simplemente reemplazamos. Esto sería igual a 1 sobre pi por la integral desde menos infinito hasta infinito de f de x coseno de nx eh, de x. Entonces acá tenemos el coeficiente a sub n. El, el coeficiente sí. Listo. Entonces, ¿por qué no se puede evaluar eso? Pues porque no tenemos la función f de x. f de x es la función a la que le vamos a hallar el coeficiente. Entonces ya tenemos a sub 0, ya tenemos a sub n y ahora vamos a hallar B sub n ya la verdad me da pereza hacer integrales pero vamos a ver si, si sale fácil hacemos entonces nuevamente B sub n sería la norma entre P de X coma eh, acá pues el, el coseno no sino el del seno seno de nx el término que acompaña pues al, al B sub n y acá pues nuevamente la magnitud al cuadrado de seno de nx y listo. Este por un proceso similar, este da igual de eh, pi, entonces 1 sobre pi, es que me da pereza hacer la integral, por la, por la integral desde menos pi hasta pi de, entonces f de x por el seno de nx, de x entonces acá tenemos pues el, el, el, el que el, ter, el tercer coeficiente vamos a ver que más les puedo explicar listo vamos a hacer entonces un ejemplo voy a ahorrarles todo esto a ver entonces el siguiente ejemplo dice pues debieron haber anotado de pronto eh, la fórmula general a sub 0 más la sumatoria desde menos in, desde menos desde 1 hasta infinito de a sub u, a sub n coseno de nx más b sub n seno de nx debieron haber anotado o esa y la fórmula de cada uno de los coeficientes acá simplemente pues voy a intentar hacerlo copiarlo y, y resolverlo lo más rápido posible entonces me, me dicen que hay la serie eh, real de Fourier de la función x, entonces acá eh, uy, vamos a hacerlo más bonito: función f de x igual a x. Bien, eh, a ver, claro, y el intervalo entre menos pi y pi. Ah, se me olvidaba decir, decirles: se acuerda que con el a sub 0 les hice la la analogía con el periodo cualquiera, t acá para pues para los coeficientes a sub n y b sub n daría pues parecido, se cambiaría el periodo de, de 1 sobre pi que daba la integral a bueno ahorita vamos a hacer 1 vez pero entonces es, es parecido el proceso entonces acá fx de x igual a x m menos pi coma pi entonces vamos a, a, a la sub 0 a sub 0, pues nuevamente le repito, es la integral desde menos pi hasta pi, los dos intervalos. Eh, acá iba a 1 sobre 2 pi, perdón, qué pena. Ah, me tocó reescribirlo. A sub 0 es igual a 1 sobre 2 pi por la integral desde menos pi hasta pi de f de x de x. Acá reemplazando rápidamente este x me da 2 pi entonces acá la sub 1 me da 1 eh, creo que si sí es así o no sé si a ver a ver, a ver x ah no, estoy haciendo algo mal vamos a hacerlo más lentamente porque me apresuro y salen las cosas mal esta es la enseñanza del día de hoy entonces acá f de x es igual a x entonces sería la integral de x de x integral de x a ah, daría 1 ah ya no, si sí, estaba haciendo la daría x al cuadrado sobre 2 desde menos pi hasta pi reemplazando acá me daría pi cuadrado sobre 2 Pi cuadrado sobre 2 Menos Pi cuadrado sobre 2 Claro, acá no se anulaban Como yo creía 1 sobre 2pi Acá, pues nos daría Así se anula o sea, pues 0 si sí, ahorita estaba haciendo algo mal Bien, entonces acá pues se anularon Vamos oh, entonces a pasar al siguiente término entonces voy a hacer por aquí la listita al lado. Entonces, acá A sub 0, dio 0. No sé si he alcanzado. Si sí, debe alcanzarse a ver, cero 0 da igual a 0. Nos pide hasta ah, pillando sí. el coeficiente A sub n. Si, sí. entonces, eh, pues acá hice un calculito mal hecho. Entonces, vamos a ver seno 1 eh, seno, no, sobre pi por la integral desde menos pi hasta pi de f de x eh, por el coseno de nx de x entonces acá haciendo rápidamente la sustitución de esta función que es x me queda x coseno de nx nuevamente repitiendo acá rápidamente eh, una parte debe ser derivable la otra parte debe ser integrable la parte derivable va a ser x, la parte integrable va a ser la otra parte, coseno de nx, esto se es llama integral por partes, acá 1, 0, acá pues 1 sobre n eh, por el seno de nx y acá menos 1 sobre n cuadrado coseno de nx. Acá nuevamente cruzando los signos más menos, tenemos que esta integral viene a ser la siguiente función, 1 sobre pi. que nos da acá que es x eh, por 1 sobre n seno de nx menos por menos da más eh, 1 sobre n cuadrado coseno de nx acá nuevamente teniendo esto que se evalúa entre los límites que se habían establecido al inicio de la, del, del ejercicio entonces tenemos menos pi y pi ya este está casi que demostrado que esto da cero, porque seno, nuevamente dibujo el circulito, evaluado entre menos pi y pi, ¿sí? da siempre cero, porque sería la segunda componente que corresponde al eje Y. Entonces ahí está. Eh, acá menos pi a pi, listo. Y acá, evaluando esto, así muy detenidamente, nos queda que esto es igual. Entonces vamos a cruzar acá esta línea, es igual a 1 sobre pi por, ahora si sí evaluemos como yo no lo había evaluado principalmente pues por eso no me di cuenta el error 1 sobre n cuadrado coseno de pi menos 1 sobre n cuadrado coseno de menos pi como les había dicho en un inicio pues acá se puede ver que coseno de menos pi es igual a coseno de pi entonces esto da 0 entonces esta integral me da 0 eh, acá ahora sí escribimos el resultado de los coeficientes a sub 1 y pues les voy a enseñar acá de una vez eh, un truquito el truquito es el siguiente tenemos eh, las operaciones o bueno las funciones que son pares funciones pares y funciones impares las pares son las que vista digamos eh, gráficamente eh, pues vamos a dibujar, por ejemplo, eh, es, esta función, que es valor absoluto de X. Dibujadas gráficamente es que son simétricas al eje Y. Vamos a hacer otro ejemplo de una función par, por ejemplo, eh, el, el coseno. El coseno, sí, el coseno. Entonces acá tenemos el coseno, es como una ref, un, un reflejo de, de esa función en este lado y en este lado pues es igualita, una función impar es una función que digamos a este lado tiene un valor pero a este lado tiene el, val el mismo valor pero invertido o sea en este caso por ejemplo x esta sería la función x, entonces x es una función impar y acá esta tendríamos la función seno que es la función de este estilo uy me salió mal sí digamos como que la función par de digamos valor absoluto de seno Sería así Pero entonces seno Como tal es impar Entonces vamos a dar algunos ejemplos de funciones pares y funciones impares Rápidamente Funciones pares Valor absoluto de x Impares, x coma, Acá pares tenemos al, al seno al, Perdón, al, al coseno de x Y acá impares tenemos al seno de x eh, Vamos a ver otras funciones eh, Par como x cuadrado Y acá impar X al cubo y digamos entre otras, así perfecto. Entonces, tenemos la siguiente tabla: eh, par por impar, par por par. Vamos a ver: par por par es igual a par, análogo a lo que conocemos como más por más. A ver, vamos a ver: más por más de igual a más, análogo, análogo. No significa que sea lo mismo. Acá, impar por impar. Da igual a impar. A par, perdón. <risa> a par. Análogo a lo que tenemos de menos por menos, queda más. Y acá, pues una impar por par nos da una impar. Análogo también a lo que conocemos menos por más, queda menos. Uy. Eh, lo mismo, par por impar y lo que sea. Eh, tenemos acá unas particularidades con esas funciones pares impares. Cuando hablamos de una integral entre menos a, o sea, los mismos rangos, hasta a de una función impar, eso tenemos que, a ver, sería igual a dos veces la integral desde 0 hasta a de eh, la función impar. Ah, no, perdón, estoy equivocado. Esta es para la par. ¿Por qué? A ver, volvamos pues a ver la par Si yo hago la integral desde este punto, llamémoslo menos a, hasta este punto, llamémoslo a Tenemos que si yo integro, o sea, sumo las dos áreas La área me va a dar dos veces esta área Entonces esta área acá y esta área acá dos veces Listo, ahí está mostrado geométricamente Si lo hacemos ahora con una función impar Tenemos que esto es igual a cero Haciendo pues acá la gráfica vamos a ver por ejemplo esta que es que haciendo la sumatoria pues de las áreas acá me daría esta área positiva esta negativa las dos se restan y como son de igual magnitud entre el intervalo a y menos a o bueno menos a hasta a eh, pues acá va a dar cero. entonces ahí tenemos que con esas reglitas podríamos hacer las integrales mucho más fáciles sin, sin complicarnos. Acá podemos ver que x es una función que es una función impar coseno como ya se había dicho es una función par y una función par por una impar me da igual a una impar con esto tenemos que la integral definida entre este, este intervalo que es pues, el mismo intervalo es igual a 0 entonces acá ya por general o sea sin necesidad de hacer la integral ya sabemos que esta vaina da 0 entonces acá tenemos que el coeficiente a sub n es igual a 0 ahora vamos a pasar eh, directamente a hacer los coeficientes b sub n eh, no debía haberlo borrado, debía haber reemplazado, pero bueno, entonces acá, b sub n es igual, a ver si se alcanza a ver claro, 1 sobre pi por la integral desde menos pi hasta pi de f de x por el seno de n pi x, de nx de x, listo, entonces acá eh, podríamos volver a evaluarlo y este sí debería dar algo, ¿por qué?, porque como lo que acabamos de hablar, una función, esta, esta f de x en este caso es x, que es impar, y esta es una función, eh, perdón, impar, esto es igual a una función par. Entonces la función par, la peculiaridad que tiene es que se puede hacer dos veces, entonces acá vamos una vez a ponerla dos veces, la integral de entre 0 y, y pi, como ven eso facilita mucho los cálculos, acá pues otra vez x por Seno de nx. Volvemos a hacer la integración por partes rápidamente. Entonces, acá un d de x, acá la integral con respecto a x, x y acá seno de nx. Acá para x tenemos que esto nos da 1 eh, y 0. Y acá para seno da de una vez eh, seno, coseno, coseno menos seno, menos, menos coseno de nx dividido en n. Y acá más, ah no, perdón, menos seno. De nx sobre n cuadrado. Entonces acá podríamos hacer otra vez lo de el cruce para dar la, la función general. Entonces acá voy a borrar de una vez eh, a ver qué borro, qué borro, qué borro. Vamos a hacerlo aquí abajito, de pronto. Eh, entonces acá nuevamente más menos x por coseno de nx sobre n más. A ver, este era menos, así ah, señal. Entonces acá más es 1 sobre n cuadrado de seno de nx. Eh, acá pues hagámosle de una vez la evaluación acá para no gastar tanto tablero. Y acá hagámosla entre 0 y pi. Eh, seno de 0 y seno de pi, pues de una vez ya me da 0. Y acá sí habría que evaluar la parte del coseno. Entonces acá me da eh, coseno de n pi, entonces igual a menos. Pi eh, sobre n por el coseno de pi x. Acá, pues como vemos, 0, va a ser acá multiplicar, entonces de una vez 0. Acá, entonces tenemos la respuesta. Como les decía en el anterior ejercicio, podríamos reemplazar esto de una forma muy conveniente como eh, menos 1. Uy, qué pena. Menos 1 a la n. Entonces, acá, como respuesta a esto, da 2 sobre pi por la integral que hicimos, que sería menos eh, pi sobre n eh, por menos 1 a la n. Entonces acá fácilmente nos podemos dar cuenta de que esto da menos 2 sobre n por menos 1 a la n. Voy a rectificar pues la respuesta que me haya dado correctamente y no por ir a las carreras me haya dado mal. Vamos a ver. Listo. Acá, pues se hace otra aclaración. Voy a borrar esto. Que esta respuesta, como la pueden ver así, a ver, menos 2 sobre n por menos 1 a la n, se puede reescribir como 2 sobre n por menos 1. A la n más 1 Haciendo una evaluación eh, Digámoslo Una evaluación matemática Entre los puntos Acá pues vamos a comenzar con n igual a 1 Entonces acá n igual a 1 Acá me da menos, menos por menos da más Y me da 2, coma Y eh, acá Pues con, siguiendo esta serie también Entonces acá para n igual a 1 Me daría 1 más 1, 2 al cuadrado Me daría positivo sobre 2 Más eh, 2 y acá quedaría 1 entonces quedaría igual acá 2, 2 funciona para todos los números n en, entonces se puede hacer ese reemplazo eh, digamos este me, me entrega una, una serie de números 1, menos 1 1, menos 1 que multiplicado por menos 1 pues la puedo desplazar la funciona acá en un intervalo o sea, eso es equivalente es lo que hay que saber listo, entonces acá escribimos que los términos b sub n es igual a 2 sobre n por menos 1 a la n más 1 bien eh, vamos a borrar esto acá rápidamente y vamos ahora sí a, a ya la, SRF, la serie real de Fourier. En este caso acá es la sub 0 que ya lo llamamos es 0. 0 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de eh, los co, los cocientes, los coeficientes a sub n que en este caso son 0, entonces para que lo escribo, y los coeficientes B sub n, que sería 2 sobre n, sobre, por, eh, menos 1 a la n más 1 por, pues como se veía en la ecuación anterior, la que se demostró anteriormente, el seno de n, eh, de nx, entonces acá tenemos la serie real de Fourier. Como ven, no fue un proceso tan dispendioso, bueno, sí es un proceso dispendioso, pero es de mucho cuidado sí, que no se vayan a reemplazar mal los valores o algo así al hacerlas, las integrales. Y pues esto vamos a dejarlo todo por hoy. Nos veremos en una próxima ocasión, por, por ejemplo, para hacer la serie compleja de Fourier.